A continuación, vamos a explicar el procedimiento a seguir para realizar un análisis sobre las palabras claves de los documentos descargados de la Web of Science. Este análisis se va a realizar mediante s un software que permite crear mapas científicos. En este tutorial vamos a explicar los pasos para realizar la descarga de los documentos. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a la Web of Science. Posteriormente, pinchamos en búsqueda avanzada. Y realizaremos la siguiente búsqueda. Filtrando en idiomas por inglés y en tipo de documento por artículos, cartas y revisiones. Y le damos a buscar. Una vez obtenidos los documentos, 175 en este caso, vamos a proceder a su descarga, pinchando en guardar en los dos formatos. Marcamos registro y aquí ponemos un 1 y aquí 175. En contenido de registro le damos a registro completo y referencias citadas y en formato de archivo otro seguro de referencia y le damos a enviar. Ahora vamos a guardar estos documentos como un fichero .txt, en descargas, por ejemplo. El nombre del fichero va a ser búsqueda Neuroscience. Por último, le damos a guardar y obtendremos el fichero descargado.